Y hablamos del de contrabando y cuál es el trabajo y las estrategias que se están desarrollando para eliminar este ilícito y para ello vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial a través de la tecnología de Zoom, al general Daniel Vargas Carrasco, viceministro de lucha contra el contrabando. ¿Cómo está, viceministro? Buenos días y gracias por atender a nuestro medio de comunicación. Muy buenos días, Oscar, y gracias por la entrevista y aprovechar este medio de comunicación de Aviayana para poder Informar del trabajo que estamos realizando eh, con el apoyo de, de las Fuerzas Armadas, una coordinación permanente con, con la Dona Nacional, la Policía y el Ministerio Público, es un trabajo muy intenso que se realiza en la lucha contra el contrabando, toda vez que eh, debemos considerar que el contrabando ya sí es, es una amenaza a la seguridad del Estado en términos de que afecta a la economía del país, en términos que está afectando lo que es la, la salud de la población y también lo que afecta también a la seguridad alimentaria, como también a la soberanía. Entonces, es un trabajo que estamos realizando de una manera coordinada. Hemos eh, finalizado una, una gestión 2022 con resultados muy importantes en la parte positiva, como también en, en aspectos negativos que hemos tenido en la pasada gestión. Bueno, como usted lo decía, es un trabajo eh, cuesta arriba, pero que gracias a, todo, a todas las estrategias que ustedes están manifestando, pues se tiene también resultados positivos. Lastimosamente, cada vez las personas que se dedican a este ilícito se dan modos para poder eh, transportar mercaderías o productos eh, que no están registrados en nuestro país. Eh, tengo entendido que, sobre todo en el transporte de personas que se trasladan de un lugar a otro, es una de las acciones que ustedes están haciendo hincapié. Justamente a partir de, eh, del 2021, donde hemos identificado que el transporte de buses de pasajeros, tanto departamental como también interprovincial, eh, se han constituido ya en vehículos de transporte de carga de mercancías de contrabando. Eh, hemos visto ya con bastante ya extrañeza que, que en su momento ya hay eh, identificados son 20 empresas de transporte de buses de pasajeros de, departamentales que han sido identificados que permanentemente están eh, incluyendo en este tipo de de delitos, de contrabando. Hay buses de pasajeros que solamente tienen como pasajeros uno o dos eh, pasajeros y hay otros que hemos visto recurrentemente que ya no transportan mercancías de contrabando y es puro, puro eh, eh, tráfico de mercancías de una manera ilícita. Buses de transporte de pasajeros también modificados en su estructura original, compartimientos eh, secretos que, que de alguna manera ya... Eh, están ya sobrepasando pues eh, el tema de las normativas que tiene tanto la, la ATT, tanto que normas que tiene también eh, tránsito. Entonces, estamos realizando eh, eh, una evaluación, justamente el día de hoy tenemos una reunión con la ATT para poder evaluar y poder ya aplicar las sanciones correspondientes que ya ha anunciado ¿no? el Ministerio de Obras Públicas en una primera parte, una sanción económica de 200 UFBs, y en una segunda parte ya tendríamos que ir sancionando con el tema de quitar las licencias de funcionamiento a estas empresas que ya están eh, eh, introduciendo mercancías de contrabando de una manera ilegal, de una manera fragante también a nuestro país. Claro, eso es lo que quería también que podamos revisar. ¿no? Usted me mencionaba, son más o menos 20 empresas de transporte que han sido identificadas. Eh, eh, más allá de la sanción, eh, ¿qué se puede hacer en el tema de poder eh, concientizar no solamente a los propietarios o a los encargados de estas empresas, sino a la gente que es la que en realidad la, las personas que todavía se arriesgan a introducir mercadería que no está totalmente legalizada en nuestro país? Eh, con seguridad que el, en la primera instancia se, va, se ha dialogado también con estos sectores y en la segunda instancia necesariamente tiene que haber una, una sanción, eh, como digo, económica. Por otra parte, ya hemos también recibido las quejas de los eh, pasajeros de estos buses de transporte que en su momento ellos también se ven perjudicados. Un, uno, en cuanto al registro permanente que se hace en las rutas principales, eh, particularmente lo que estamos hablando de Yacuiba-Santa cruz de Villazón hacia, hacia el interior de Potosí, La Paz. Eh, los pasajeros también están molestos en esta situación, pues, puesto que los buses de estos de pasajeros antes de entrar a las terminales ya están eh, completamente llenos ya de mercancías de contrabando, tanto en los buzones donde llevan eh, el equipo de los pasajeros, como también al interior, en los pasillos, eh, en, en las zonas donde el pasajero debería colocar su su equipaje de mano ya está completamente lleno. Entonces, eh, tenemos eh, estas eh, reuniones de evaluación y con seguridad que vamos a aplicar las sanciones que, que corresponden de acuerdo a las normativas que, que están vigentes en las diferentes instituciones. Por ejemplo, Yacuiva, Santa Cruz, el eje troncal, eh, ¿dónde es eh, los controles con mayor reincidencia eh, en este ilícito viceministro? Eh, tenemos las incidencias en, en la ruta principal que une Yacuiba con, con Santa Cruz. Sin embargo, también tenemos también el, el problema del transporte de buses de pasajeros interprovincial. Y esto lo tenemos aquí en, eh, en la frontera con el Perú, en la zona del Desabadero. Allí también realmente se ve pues, que estos medios de transporte exceden la capacidad misma que tienen tanto los buses como también los minibuses que en su momento son de pasajeros, pues se convierten en, en vehículos de carga. Allí también tenemos un, un gran problema, eh, puesto que eh, están infringiendo varias normas, normas de tránsito, normas que en su momento están pues eh, eh, poniendo en, en peligro la vida de los pasajeros y la vida también de, de, de los transeúntes, de, de vehículos que transitan por esa zona. Entonces, hemos visto también que en estas zonas también son las que... Realmente son las más conflictivas que, que tenemos y actualmente estamos realizando una serie de operativos para poder frenar esta situación. Tenemos comprometido la participación también de, de los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales también que tienen la responsabilidad también en algún momento de otorgar y restringir también las licencias de funcionamiento de estas empresas que están cometiendo esta actividad de, de, del delito de, de introducir mercancías de contrabando. Eh, viceministro, haciendo esta evaluación de la gestión 2022, eh, ¿cómo van los datos en tema de incautación de mercadería y qué se hace con esta mercadería que ha sido incautada? Eh, en el informe que ha presentado la Aduana Nacional, que es la encargada de, de poder realizar el aforo correspondiente, la evaluación en términos económicos de, de todos los comisos que realizan tanto las Fuerzas Armadas no la Policía Boliviana, el CENASAC, la misma aduana también que realiza importantes comisos de, de contrabando, ella en su informe final ha, ha, ha logrado ya comisar más de 700 eh, millones de bolivianos de afectación en el contrabando. Esta es una cifra muy importante, puesto que eh, de alguna manera rompe las metas que se habían establecido. Eh, por otra parte, dentro de las actividades ya como datos, de, voy a referirme a la, a la participación de las Fuerzas Armadas en la, en la anterior gestión se han realizado más de 19 mil operativos en la lucha contra el contrabando en diferentes puntos fronterizos eh, se ha afectado significativamente también a, a, al tema de los vehículos indocumentados eh, eh, particularmente en la, en la frontera con, con, con Chile tenemos alrededor de casi de 700 vehículos que ya se han comisado y los mismos también eh, han sido en algún momento introducidos a la aduana. ¿Qué se hace con todas las mercancías que, que se comisa en diferentes puntos fronterizos? Hay normativas que tiene la aduana nacional, el eh, aforo correspondiente, como decía anteriormente, y una vez que tiene esa situación, eh, todos los datos eh, eh, de comisos, uno los... Eh, los, los tramita, los, eh, se hacen las, eh, of, las ofertas eh, a través del Internet para poder en algún momento también esto, que muchas, eh, muchas personas pueden acudir también vía Internet también a, la, a las subastas públicas que la aduana nacional. Y por otra parte, todos los eh, restos de las mercancías también pasan al control y, y del, del Ministerio de la Presidencia, quien se encarga en, en algún momento de, de hacer eh, esta, esta definición del producto donde va a ir eh, insertada sean vehículos indocumentados sean mercancías de línea blanca, negra a través de, de las normas que también tiene el Ministerio de la Presidencia para poder otorgar estas estos, eh, mercancías de contrabando le agradezco por este contacto y, por supuesto, nuestro medio de comunicación estará pendiente de todas las actividades que realizan, sobre todo en ese marco de apoyo de la lucha contra el contrabando que le hace mal a la economía de nuestro país. Gracias, viceministro. Muchas, muchas gracias, Oscar. A, a ti las gracias y al medio de comunicación. Y con seguridad estaremos atentos en cualquier momento de, de poder utilizar también el medio de comunicación para informar de eh, las actividades que estamos realizando en la lucha contra el contrabando. Muy buenos días, Oscar. Buenos días. Nosotros vamos a continuar con más en esta primera edición de Avia La Noticias. Nos vamos a una pausa y volvemos rapidito.